Estoy probando ahora la versión de Inkscape 1 que se puede instalar por Snap en eh, Ubuntu y derivados eh, lo pueden hacer a través del instalador de aplicaciones. El único problema es que ahora les va a aparecer en el menú dos versiones de Inkscape eh, y que tienen el mismo icono y que puede ser a veces un poco confuso a ver cuáles están abriendo. Eh, así que lo que voy a hacer es eh, modificar la interfaz, eh, una de las nuevas funciones que viene en Inkscape, para poder eh, diferenciar cuando arranco, saber en qué versión está ahí. Por defecto les aparece el mismo tema de iconos eh, de siempre, con pequeñas modificaciones, eh, como que están agru agrupados de otra manera, eh, para hacer más fácil las herramientas de selección, las herramientas de dibujo, eh, las figuras básicas... Eh, las herramientas de color y después eh, otras herramientas de deformación y las herramientas de selección y regla al final si vamos a edición preferencias van a ver que el menú es más o menos parecido a lo que está pero tiene nuevas eh, nuevas opciones en lo que se refiere a interfaz seguimos teniendo las opciones eh, generales eh, de la escala eh, la cuestión del de idioma eh, y demás y cuando ahora aparece una nueva opción que se llama tema y que podemos utilizar en vez de usar los iconos del sistema podemos cambiarlo a multicolor entonces si usamos símbolos eh, simbólicos van a ver que le aparecen los iconos con color y que estos colores lo interesante es que ustedes lo pueden cambiar a algo que les resulte a ustedes eh, más representativo y podemos desactivamos los colores predeterminados y podemos entrar acá y eh, modificarlo a algo que nos resulte más claro para, para entender la, la diferencia entonces eh, voy a cambiar lo, lo de las figuras a amarillo, las, eh, las herramientas de dibujo a tinta azul. Eh, no sé, esto depende de, de lo que les represente cada uno. Y eh, las herramientas de color vamos a, por cuestión de contraste, ponerlo en eh, verde. Entonces ahora tenemos en el menú claramente diferenciadas las cosas. También podemos ver que las herramientas de alineación cambiaron los iconos eh, y los menús. Acá lo único que a mí me resulta un poco incómodo es que la, el icono para capas y el icono de alineación son demasiado parecidos. Eh, podría tener iconos eh, un poquito más, más representativos. Y la herramienta de color y relleno la verdad que tiene muy poco peso respecto a estas que... Tiene mucho negro y estos sin trazos muy finos. Pero, bueno, no me voy a poner a, a cuestión de la iconografía porque tendría que hacer yo mi propio tema de, de iconos si quisiera ponerme exigente. Lo bueno que estuve probando, que esta nueva, que la versión por, por Snap, los filtros de Python parece estar andando. Así que, por ejemplo, este Lore Lipsum, que es el que genera texto, eh, está funcionando. Eh, con lo cual... Eh, y otras herramientas que he mostrado como el, el color aleatorio, por ejemplo. Eh, vamos a aleatorizar. Y eh, funciona. Bueno, en este caso hizo una cosa poco, poco aleatoria. Bueno, pero sí, podemos. Eh, están funcionando las opciones estas. Eh, así que. Esto me permite poder empezar a hacer pruebas más, más exhaustivas de las herramientas. Eh, Algunas de las cosas que he notado, es decir, que estaban dentro de las cosas que eh, yo había sugerido o, o hablado con algunos desarrolladores no han cambiado. Como las herramientas de texto en, en trayecto siguen siendo igual que antes, decir, son buenas pero podrían ser mejores. Eh, no les permite hacer ajustes más detallados, pero en eh, lo que se refiere a eh, efectos de trayecto, han estado trabajando eh, mucho para eh, hacerlo simple y, y, y robusto y fácil de entender. Hay cuestiones que, eh, bueno, que si les interesa eh, podemos ver, de por ejemplo, de de detallar, hacer algún tipo de, de, de tutoriales sobre, sobre esto, si sí, es que realmente hace falta, creo que muchos son transparentes, se entiende lo que, lo que hacen las herramientas y no hace falta eh, explicar exactamente la herramienta quizás se puede mostrar algún ejemplo eh, y después algunas cuestiones que he notado, es decir que eh, quizás no todo el mundo conoce, es que eh, por ejemplo, hay cosas de, de Inkscape que, por ejemplo, si vamos a propiedades del documento. Vamos a hacer un archivo que por una cuestión lo vamos a poner en Pixels. Y hacemos un archivo de, de, una, de un, icono, vamos a hacer un icono Y lo vamos a hacer en una imagen cuadrada. Entonces tenemos este archivo. Y si uno está trabajando, por ejemplo, en un logo... A veces tiene que hacer la versión eh, miniatura, el Fabicon que se ve en la página web, que es de 16x16. 16, eh, y a veces tenemos que ver cómo funciona ese icono en un formato pequeño. O, algo, o tenemos que hacer algún tipo de, de botonera o alguna cuestión. Eh, una cosa que está notando, que mucha gente no conoce y que está en Inkscape desde hace mucho, es cuando vamos a ver vista de icono, tenemos este panel que Está muy bueno porque nos permite ir viendo el. Podemos trabajar un icono, es decir, podemos trabajar un logo y modificarlo para que al trabajarlo en una versión de, por ejemplo, de 16x16 eh, no, se, no se pierda cierta información y a veces es necesario agrandar o achicar ciertos elementos para que eh, en este tamaño se vea eh, lo más eh, parecido desde lo visual al, al, al icono original. Eh, obviamente, ustedes pueden después exportar la mapa de bits y editar manualmente los detalles, pero está bueno poder eh, trabajar desde Inkscape para generar iconos de estas cuestiones de, de baja calidad. Este tipo de cosas, los paneles de, en los menús de Inkscape, hay un montón de herramientas que no siempre todo el mundo usa. A veces uno utiliza ciertas cosas y después no, eh, no conoce todo lo demás. Así que, bueno, esta versión de Inkscape da la oportunidad de ponerse a revisar todo y eh, ir explicando. Hay un montón de cuestiones de si ustedes, por ejemplo, eh, hacen un, un grupo y este grupo vamos a las propiedades del objeto y en vez de, le, de dejarle este número le ponen un nombre Eh, lo bueno de eso es que si después utilizan al exportar, por ejemplo, ustedes generan otra figura y ustedes vamos a archivo, exportar imagen en PNG y exportan los objetos por separado, les va a exportar el nombre de los archivos, se van a llamar como se llaman los objetos eh, que acaban de hacer. Eh, lo cual eh, es práctico cuando tienen que, por, lo, por ejemplo, generar diferentes versiones o eh, el, diferentes calidades. O, por ejemplo, tienen que trabajar las redes sociales de una página y tienen un archivo con todos los eh, templates y exportan todos los archivos a la vez. Eh, así que, bueno, eso es un, eh, una cuestión práctica que, que pueden, pueden trabajar. Por ejemplo, ven acá el archivo es lo que acabo de generarlo. Eh, me generó eh, nombre.jpg y otra .png eh, automáticamente. Eso es algo que puede servirles a muchos para eh, cuando tienen que generar diferentes eh, versiones o generar varios archivos a la vez, es posible utilizar estas herramientas. Y, de hecho, no tampoco tienen que renombrarlos directamente al indicarle el ID, eh, después los archivos quedan con los nombres correctos. También a veces es necesario eh, cuando les exige determinado programa que se llamen de, de cierta manera. Obviamente, la limitación es que Inkscape eh, siempre exporte imágenes en formato PNG, pero a veces quizás eh, hay algunos lugares donde no los aceptan y tengan que después convertir a JPG, GIF, eh, WebP o el formato que corresponda.